El tema del combate al delito es eh, esencial, es un reclamo de nuestro pueblo que se ponga fin a toda una serie de, de ilegalidades que nadie es un secreto que han estado ocurriendo y que, y que en medio de las dificultades económicas que tiene el país pues son aún más graves. ¿no? Y de eso se ha estado debatiendo bastante, hay eh, opiniones interesantes de muchos diputados pero sobre todo eh, queda en el ambiente la, la, la conciencia de que hay una necesidad de actuar en contra de, de las ilegalidades. Por supuesto, los CDR nos toca también una buena parte de, de la responsabilidad en, en, en cuanto debemos hacer para combatir esas ilegalidad. ilegalidades, muchas de las cuales ocurren o tienen su punto de origen en nuestros barrios precisamente. Y el otro punto tiene que ver con el envejecimiento poblacional, es algo de, de extrema importancia también y se estuvieron eh, tocando varias de varias sus aristas. Eh, por una parte se habló de, de, de los programas de la revolución. punto que quedó un poco el ambiente, no, no dio tiempo, que es relacionado con las personas que, eh, tienen, que desean tener hijos, pero que eh, forman parte del programa de, de reproducción asistida, que a su vez es eh, eh, víctima de, del bloqueo, porque mucho, es un programa extremadamente caro, donde se requieren eh, recursos que el país no los tiene y por lo tanto esas personas se han visto afectadas también eh, por el bloqueo de es un tema que tiene de nuevo muchas aristas, eh, pero bueno, ahí se, se informó de las comisiones que ha creado el gobierno para eh, tratar de contrarrestar en la medida de lo posible el, el envejecimiento que está haciendo esto en nuestra producción.